Ey, a tu mente quieres evadir pero no se te da Dicen que el tiempo cura pero a ti te hace muy mal y Es fácil en la calle cuando tú me ves poder disimular Pero en la noche mami, mi recuerdo ahí estará Para que puedas contarle lo que no tienes el valor de decirme Y se rumora que tratan de igualarme Pero ese clavo no sirve pa' besarte Solo yo sé hacer, sé cómo esperas como ayer, sé franca si me quiere ver, sé franca si me quiere ver. Y qué pretendes si mi aroma no se pira de este ambiente, esas cosas no se olvidan de repente. En la cabeza siempre meten el presente. Yo ahora sé porque no puedes volver, la mente puedes perder tratando de comprender. Yeah, yeah. Que miras a la luna Acordándote de las canciones de Maluma Que como yo va desnuda Baby Eso te tienes que ver Olvídate del ayer Olvídate del ayer Ey A tu mente quieres evadir Pero no se te da Dicen que el tiempo cura Pero a ti te hace muy mal Oh